Quiero que llegue alguien y cambie mi vida. Que llegue a quedarse. Alguien con quien pueda reír por horas, ser yo misma. Alguien que quiera estar conmigo tanto como yo quiera estar con ese alguien. Que sea la persona más rara del mundo, más inesperada. Quiero pasar horas con esa persona hablando de nada en especial. Quiero vivir aventuras, vivir peleas, reconciliaciones, noches, días, tristezas, alegrías. Quiero acostumbrarme a cada pequeño detalle en esa persona. Quiero amarla y que me ame a cambio. Quiero encontrar a alguien que pueda llegar a mi vida y cambiarla para siempre. Quiero a alguien que quiera quedarse a mi lado, con quien pueda reír durante horas y ser yo mismo sin temor a ser juzgado. Alguien que quiera estar conmigo tanto como yo quiera estar con ella. No me importa si es la persona más inesperada o rara del mundo, solo quiero encontrar a alguien con quien pueda conectar de una manera especial. Me encantaría pasar horas hablando de cualquier cosa con esa persona, vivir aventuras juntos, pelear y reconciliarnos, experimentar tristezas y alegrías juntos. Quiero conocer cada pequeño detalle de esa persona y acostumbrarme a ellos y lo más importante, quiero amar y ser amado a cambio. Sé que encontrar a esa persona especial puede ser un camino difícil y lleno de altibajos, pero estoy dispuesto a esperar y seguir buscando. No voy a cambiar quién soy para complacer a nadie, solo quiero encontrar a alguien que me ame por quien soy, con mis virtudes y defectos. Quiero encontrar a alguien que me haga sentir amado y feliz. Alguien con quien pueda compartir mi vida y vivir aventuras juntos. Y estoy dispuesto a esperar y buscar hasta encontrar a esa persona especial. A veces es difícil para mí encontrar a alguien que realmente me entienda y me acepte tal como soy. A menudo me encuentro rodeado de personas que no entienden mi forma de ser o simplemente no comparten mis intereses. Pero no hay nada más liberador que encontrar a alguien con quien pueda ser yo mismo sin sentirme juzgado. Hay una sensación de confort y seguridad que viene con encontrar a esa persona especial. Me siento libre de ser yo mismo y de compartir mis pensamientos, emociones y sentimientos con alguien que realmente me entiende. Me siento más fuerte y más seguro de mí mismo cuando tengo a alguien a mi lado que me apoya y me comprende incondicionalmente. Sin embargo, encontrar a esa persona especial no es una tarea fácil para mí. Puede llevar tiempo y requiere paciencia y determinación. A veces es necesario salir de mi zona de confort y experimentar cosas nuevas, conocer a nuevas personas y estar abierto a nuevas posibilidades. Pero el esfuerzo vale la pena cuando encuentro a alguien que realmente se preocupa por mí y con quien puedo construir una conexión especial. Además, es importante tener en cuenta que la persona especial que busco puede no ser perfecta. Todos tenemos virtudes y defectos y es importante aceptar y amar a esa persona por quien es con todas sus imperfecciones. El amor verdadero no es perfecto, sino que es una aceptación incondicional y un compromiso de trabajar juntos y superar los desafíos juntos. Hay algo especialmente emocionante en vivir aventuras juntos con esa persona especial. Puede ser algo tan simple como explorar un nuevo lugar o probar un nuevo restaurante juntos, o algo más emocionante como viajar juntos o hacer algún deporte extremo. Lo importante es compartir esos momentos especiales juntos y crear recuerdos que durarán para siempre. Por supuesto, también debo estar dispuesto a enfrentar desafíos y peleas juntos. Las relaciones no son fáciles y a veces se requiere mucho trabajo y compromiso para superar los obstáculos. Pero cuando encuentro a alguien con quien pueda superar esos obstáculos juntos, eso solo fortalece la relación y me hace sentir más unido que nunca. Hay algo tan hermoso en la idea de encontrar a alguien con quien pueda pasar horas hablando de nada en particular. Me encanta tener conversaciones profundas y significativas con alguien con quien tenga una conexión verdadera. Quiero encontrar a alguien con quien pueda compartir mis pensamientos más íntimos y con quien pueda tener una comunicación abierta y sincera. Además, quiero encontrar a alguien que sea tan apasionado como yo y que tenga una perspectiva única y emocionante sobre la vida. Quiero aprender de esa persona y crecer juntos ya sea a través de experiencias o simplemente a través de conversaciones. Quiero sentir que estoy en una relación con alguien que realmente me aporta algo positivo y que me hace una persona mejor. También es importante para mí encontrar a alguien que sea divertido y con quien pueda reír durante horas. La risa es un elemento esencial en cualquier relación y es importante para mí encontrar a alguien con quien tenga una conexión divertida y alegre. Quiero encontrar a alguien que sea capaz de sacar una sonrisa en los momentos más oscuros y que sea capaz de hacerme reír hasta que me duela el estómago. Pero también quiero encontrar a alguien con quien pueda tener momentos de reflexión y tristeza. Quiero encontrar a alguien con quien pueda apoyarme y consolarme en los momentos más difíciles y con quien pueda llorar juntos cuando sea necesario. Quiero encontrar a alguien con quien pueda compartir mis miedos y debilidades y con quien pueda sentir que estoy en un lugar seguro y amoroso. A lo largo del tiempo, también es importante para mí acostumbrarme a los pequeños detalles de esa persona especial. Quiero conocer sus hábitos, sus rutinas y sus manías y quiero sentir que esa persona es una parte fundamental de mi vida. Quiero sentir que formamos un equipo y que estamos juntos en todo lo que hacemos. Por último, pero no menos importante, quiero encontrar a alguien con quien pueda amar y ser amado a cambio. El amor es la base de cualquier relación sana y fuerte y es esencial para mí encontrar a alguien con quien pueda tener un amor auténtico y duradero. Quiero encontrar a alguien con quien pueda construir un futuro juntos y con quien pueda crear recuerdos que duren para siempre. Estoy buscando a alguien con quien pueda tener una conexión profunda, divertida y significativa. Quiero encontrar a alguien con quien pueda reír, llorar, aprender y crecer. Quiero encontrar a alguien con quien pueda tener un amor verdadero y duradero. Y aunque puede ser difícil de encontrar a esa persona perfecta, sé que está ahí fuera en algún lugar y estoy emocionado de encontrarla algún día. Sé que se halla en lo profundo de la duda, que se pregunta quién soy y que teme que la lastime. Le da miedo entregar su corazón y piensa que quizás seré otro más en su vida. Pero sé que me esforzaré en demostrarle que puedo quererla en igual intensidad y que no me arrepentiré de estar con ella, que no me rendiré ante la primera tormenta que intente derribarnos y que siempre lucharé siempre hasta el final. Le demostraré que puede creer, se puede confiar, se puede amar y la amaré con esa misma intensidad. Porque en lo profundo sé que un buen amor se hace de la voluntad y no de la fantasía. No yace en lo visceral, yace en la razón. Y he de dar mi alma en obediencia a una decisión consciente. Será la pasión adorno a nuestro romance, pero en lugar de que el romance gobierne nuestras almas, lo será la decisión de vivir juntos. Compartiré con ella cada parte de mí no habrá nada que me impida estar a su lado porque comprendí que habrán quienes me querrán apartar de ella. Será la cosa más bella que puedo atesorar, será su amor, su pasión y su ternura. Y por esa razón jamás la dejaré.